En este video vamos a enseñar a cambiar los colores y a organizar bien el gráfico de MetaTrader 4. Ustedes cuando abren la cuenta y descargan la plataforma, que abajo les dejo un link por si quieren abrir una cuenta, la plataforma les abre con varios cuadritos, varios de estos eh, gráficos. Entonces les voy a enseñar cómo cambiar estos colores para que la, la tengan a su antojo. Simplemente separan en la parte negra le dan clic derecho y se van acá abajo donde dice propiedades. En propiedades ya les aparece pues como todo el tema de, la, de las gráficas de las velas japonesas. Entonces acá el fondo. A mí me gusta. En color blanco. Ustedes lo pueden poner negro. Ya van a ver cómo queda. El primer plano hace referencia a estos números de acá laterales. Que son los precios y acá que son las fechas. Este lo pongo para que no contraste mucho. Lo pongo en gris. Fíjense que acá nos va mostrando. Ya no queda en negro, pues o en blanco como estaba acá contrastado con negro, sino que lo pongo en gris. Ya van a ver cómo queda. La cuadrícula normalmente la quito para que no me ensucie tanto el gráfico. La barra alcista me gusta en verde. Verde normal. La barra bajista roja. Acá la vela hace referencias a la parte interna. Fíjense. La parte interna de la... De la barra y la vela bajista o sea pintarla también rojo el gráfico de líneas hace referencia cuando hace dojis esto pues es un, un término que se usa en, en el análisis de, de velas que son las velas que no tienen cuerpo que no, como esta cruz que aparece acá, estas crucecitas entonces esas normalmente las pongo en negro porque no sugieren ni, que, ni para arriba ni para abajo entonces me gusta ponerle como un color neutral los volúmenes son estas rayas que aparecen acá abajo que nos representan la cantidad de transacciones que se han realizado por cada una de esas velas como les digo eso pues es terminología avanzada de análisis técnico que lo enseñamos en el curso la línea ASK es para cuando compran me gusta ponerla en verde y el nivel de stop dejémoslo en rojo aparte de eso en común me gusta Poner, obviamente, gráfico de velas. A ustedes es muy probable que les aparezca en gráfico de barras. Entonces lo cambian a gráfico de velas. Y acá le quitan el OHCL. Eso es este de acá arriba. A mí pues me parece que eso no es importante. Y le dicen mostrar cuadrícula. A pesar de que ustedes le digan mostrar cuadrícula, no la va a mostrar. Porque acá ya la quitamos. Lo que nos va a hacer esto es que nos va a dejar que nos muestre esta línea. Que es justamente la línea del precio. Entonces, esa es importante que la muestre para que les vaya mostrando esta línea horizontal del precio. Y esta que es la línea de demanda para cuando entren en una operación. Fíjense cómo nos queda. Déjenme un segundo que acá la línea, acá, entonces es al contrario. Digámosle que en negro y digámosle que acá quite la cuadrícula. Ahora sí. Entonces era es al contrario, acá le dicen que muestre la cuadrícula en negro, dependiendo del color que quieran acá. Y acá le dicen que no la muestre, para que no les tire toda esa cuadrícula. Simplemente le tienen que mostrar esta, mostrar línea de demanda y listo. Les queda el gráfico así, muy limpio, muy fácil de leer. Y les dejo pues para que me dejen cualquier comentario debajo del video, lo que necesiten, cambiar alguna parte del gráfico organizarlo así como lo tengo yo, que quita menos espacio, eh, cualquier otra inquietud que tengan acerca de MetaTrader, del trading en general o de algún negocio en particular por internet, con mucho gusto lo pueden ver en negociosparinexpertos.com y pueden hacer todas sus preguntas, no duden pues en contactarme, un saludo.